Esta meditación, que la hago gratuita y abierta a todo el mundo, precisamente mi interés es que llegue a mucha gente y lo puedan hacer para activar todos los signos del zodíaco que tenemos dentro. Evidentemente, no todos en una meditación. Cada mes hacemos la meditación del, de ese mes, del signo solar que hay ese mes, para sacar todas las capacidades que vamos teniendo. Como hay personas nuevas, ¿vale? os comento que algo que voy comentando en cada en cada meditación, que todos tenemos los doce signos en nuestro interior. ¿Vale? La gente piensa, por ejemplo, yo, yo soy acuario porque nací el 15 de febrero Vale, no, yo no soy acuario, yo soy una persona, eso de entrada Y como tal, tengo al sol en el signo de acuario Cuando nací estaba el sol ahí Y eso me indica parte de mi personalidad Pero también está la luna, que la tengo en Capricornio El ascendente en Sagitario, etcétera Tenemos unos cuantos signos donde tenemos planetas Y por lo tanto, nuestra personalidad es una mezcla de todo eso y aparte, si miráis una carta, si alguno os interpreta una carta astrológica, veréis que hay un gráfico donde están los 12 signos. Y si te habla de dónde están los planetas, claro, pero los, dos, los otros signos donde no hay planetas están ahí. Eso eres tú. Toda la carta, todos los signos. Solo que hay algunos como activados y otros dormidos. Están dormidos, pero están dentro de ti. Entonces los puedes sacar todos, cuando se necesite Eso es la verdadera, la verdadera maestría Poder decidir que si yo necesito hablar Saco mi Géminis O tú, o tú, o los que sean Sacáis vuestro Géminis Y empezamos a hablar Porque todos podemos sacarlo Lo que pasa es que lo tenemos que hacer conscientemente Sabiendo lo que queremos hacer Y por eso tenéis que entrenaros los signos vuestros, en mi caso el acuario, por ejemplo, sale solo. No hace falta que hagas nada, te sale solo tu signo solar. Y lo de los otros planetas también. Pero donde no hay ningún signo, perdón, ningún planeta, lo tienes y lo puedes sacar siempre que lo hagas conscientemente. Bueno, pues la idea de cada uno de estas meditaciones es hacer, me acuerdo que siempre hago la broma, si habéis visto que antes había una, unos anuncios en la tele, en una tele, 12 meses, 12 causas, ¿Os suena un poco? vale Pues 12 meses de meditaciones Ir sacando, aprendiendo Las energías más positivas De esos signos Y evidentemente positivas ¿Mm? Tiene que quedar claro que no hay Ningún signo negativo, ninguno Todos son positivos Y muy positivos Y necesarios Lo digo porque seguro que habéis oído hablar De los defectos de algunos signos El signo no tiene defectos, ninguno pero las personas que lo usamos, sí. ¿Vale? Por poner un ejemplo sencillo, acuario, el mejor de todos, claro. <risa> evidente, evidente. Pero tiene un defecto. No acuario. yo, O sea, los acuarios, que son más fríos que un témpano. O sea, pueden ser muy fríos. Y si se lo lleva al tope, pueden ser crueles. Pero acuario no es cruel, no es frío. Es la persona que lo usa mal. O el Leo, el famoso Leo orgulloso. sí. Mal llevado es muy orgulloso, pero no es el signo. Es la persona que está usando mal esa energía. Lo podéis entender fácilmente si digo que Leo tiene claro quién es él. Pero eso es verdad que no es malo. Yo soy yo. Pero cuando dice yo soy yo y tú no eres nadie, <risa> entonces te sale el orgullo y te sale pues eso, la parte negativa del de Leo. Vale. Pues lo mismo. Y así vamos haciendo todos los signos. Hemos empezado en primavera, empezamos con Aries. Luego el Tauro que llovió y en ese momento todavía no teníamos la carpa y tuvimos que pues, suspenderlo, etc. Y entonces a partir de ahora vamos a ir haciéndolo y tanto si hace frío como si no, yo voy a estar aquí y si venís dos vamos a hacer la meditación y si no viene nadie la haré en mi casa, eso sí, no me voy a bajar, no voy a bajar porque sí. Pero, y podéis decirlo a quien queráis porque no, no es con ánimo de lucro que, que hago esto yo me gano la vida dando cursos y haciendo interpretación de cartas, vale, muy bien pero esto, junto con alguna otra tema que a veces hago, es pues para dar a la sociedad yo siempre digo, para devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado bueno, intentar un equilibrio, porque no es fácil, pero es igual a mí la sociedad me ha ayudado a crecer, a educarme, a muchas cosas. Y que no me venga nadie diciendo, es que la sociedad está muy mal. Sí, vale, de acuerdo, hay personas muy malas, pero también hay de las otras, ¿verdad? Aquí hay un, un, un buen ejemplo. ¿sí? Pues hay que devolver, si queréis que siga fluyendo la abundancia en vuestra vida, tenéis que hacer lo que se llama el diezmo, dar, ¿vale? Sin esperar nada a cambio. Pues por eso. Y por lo tanto lo podéis ir diciendo a, a quien queráis que pueda venir y hasta Mejor se avisa por lo de las sillas. <ríe> Porque, claro, al no saberlo no tenemos aquí 100 sillas. Por lo tanto, podría tener que sentarse en el suelo que tampoco es tan grave. O en, la, en las balas de paja, ¿no? Bien, hoy toca Scorpio. En... Los signos se pueden leer también, aunque eso induce error un poco, en... de, ma de manera evolutiva. Habéis oído hablar de que estamos evolucionando a nivel biológico, ¿vale? Eso se ocupa la ciencia, pero a nivel espiritual también. Todo ser humano está evolucionando, lo cual significa mejorando cada vez, cada vida que viene. Siempre se mejora, aunque a veces poquito, a veces mucho. vale Pues los signos también eh, conforman una espiral evolutiva. Si solo hubiera personas de un signo y de otro y de otro y de otro... Podríamos decir que habría una persona tipo Aries, seguro que aquí puede haber un Aries, vale. dos, tres, caray, no os petáis con ellos, ¿eh? <risa> <risa> bueno, el... los de fuego, Aries, Leo y Sagitario son... <risa> o sea que paz y tranquilidad, tú dale siempre la razón y ya está. Bueno, pues el signo de Aries sería el primero de en desarrollarse. Y es, el alma baja y dice, mundo, aquí estoy. Aparece. Y tiene ganas de hacer. Y luego, en, la, en otra siguiente vida, pasará al signo de Tauro y experimentará la energía de, Shh, vale, antes corría mucho, ahora me, me pongo despacio, me tranquilizo y voy a disfrutar de lo material de este mundo. Y luego vendrá Géminis y todo eso, irán subiendo hasta llegar a Piscis, que sería espero que me entendáis bien, el más elevado de esta primera ronda. Elevado espiritualmente, porque ha llegado a la fusión máxima con lo espiritual, dentro de lo que se puede en una primera ronda. Pero como los signos son tan complejos, tan complicados, tan perfectos realmente, el ser humano, pasando una vida en un signo, no tiene ni para empezar. Eh, no coge, por ejemplo, todo lo bueno de Aries, sino un poquitín, ...y una parte que no la sabe usar bien... Este, ...quien dice Aries dice todos los signos... ...ahora actualmente cualquiera de nosotros en la humanidad... ...ha pasado miles de vidas ya... ...hay gente que piensa que hemos pasado tres o cuatro... ...no, todos hemos pasado miles de vidas... ...con lo cual hemos vivido muchísimas veces todos los signos... ...y te puedes encontrar un Aries muy avanzado espiritualmente... ...muy trabajado ya... ...porque ha pasado muchas vidas y las ha aprovechado... Y otro pistis, por poner un ejemplo, que hemos dicho antes que era el último y más elevado, que, bueno, estaba un poco más gandul y no ha aprendido tanto. O sea que no, por eso he dicho, no caigáis en el error de entender mal la, la evolución en forma de signo. Oh, los de arriba, yo que sé, Capricornio, Acuario, bueno, Acuario sí, somos los más perfectos. Y pistis, ¿vale? Pues y pistis que son los más elevados. No, ¿vale? No. Pero sí, para entendernos, tenemos que usar esa escala. Entonces, a partir de ahí se dice que en Libra es la primera vez, cuando vienes por primera vez a este mundo con el signo de Libra, donde se revierte la rueda. En el sentido de la rueda de reencarnaciones, la primera parte es para vivir en este mundo material y aprender todo lo posible de este mundo, dejándose de tonterías de que hay cosas espirituales y que no sé qué. No, no, no, eso es... Hasta Libra, no. Hasta Libra tenemos la obligación de aprender de todo lo de aquí. A partir de Libra es donde hay un cambio, un giro. De hecho, es cuando la gente, el ser humano, se da cuenta de que existen los otros. Hasta ese momento, la, los otros signos son autocentrados. Yo, yo, yo, ¿qué quiero yo? ¿De qué manera? Ah, ¿y los demás, bueno, vale. Y yo, yo, yo. En Libra, ¿hay algún Libra por aquí? Vale pobrecita, sí. es cuando os dais cuenta de que están los demás y las situaciones que tienen que ver con los demás y ya no puedes quitártelo de un plumazo, tienes que pensar Ay, es que tengo que colaborar, quiero colaborar, quiero armonía y paz en mi vida. Eso es lo que comenté el mes pasado, pero quería, tenía que resumirlo para entender lo que ahora viene. Uh, y es cuando se empieza a darse cuenta de que la derecha, la izquierda, el bien, el mal, la noche y el día son dualidades que si vas a uno de los dos sitios, da igual el que sea, la vas a pifiar. Tienes que mantenerte centrado y en ese camino del centro, el camino de Buda, ¿vale? el, camino de, el camino medio que le llaman, es cuando realmente avanzas mucho hacia la espiritualidad. Vale. Y, ¡ay, qué bien! Te pasas la vida buscando armonía, paz, no fácilmente encontrable, pero al menos lo buscas, que los demás ni se preocupan por eso. Pero luego, en la siguiente vida, el alma dice, vale, de acuerdo, ya estás preparada. Ahora te toca sufrir. Ahora te toca romper con todas las ataduras que tienes. Y eso ahora ya va para todos, ¿vale? Aunque no seáis escorpio, tenéis escorpio dentro si estáis aquí seguro porque si no no estaríais aquí estaríais yendo al cine a la playa o donde sea vale no habríais perdido el tiempo a, en una meditación entonces si estáis aquí es porque ya estáis en el camino de crecimiento personal y espiritual a vuestra manera a vuestro ritmo con vuestro lo que sea da igual vale pero estáis en eso que llamamos genéricamente camino de crecimiento personal y espiritual entonces significa que tu alma ya está preparada y con ganas de avanzar. Y en el mes de escorpio, para todo el mundo, los que seáis escorpios o tengáis algo en escorpio, el sol, la luna, el ascendente, ¿vale? Como principales. Pues tenéis que aprender esa lección e incorporarla en vuestra vida. La lección de escorpio es la muerte. Queda bonita, ¿eh? Sí, pero no hace falta que os clavéis ningún cuchillo, ¿eh? ya lo hace la gente, digo la humanidad, digo ahí, el, la vida, ¿no? No, a ver, sí, es la muerte, es cierto, pero no en el sentido que le damos. Si alguien ha oído hablar del tarot y sabe que hay la carta 13, que es la carta de la muerte, si sabe un poco sabrá que no se refiere a la muerte tal como la entiende la gente normalmente, sino al cambio. Seguro que a vosotros os ha pasado algo en vuestra vida que os ha cambiado la vida. Más grande, más fuerte o más pequeño, pero alguna cosa en vuestra vida os ha tenido que pasar. Que es la energía. Estabas viviendo de una manera y de repente ha pasado algo. Puede ser bueno, raramente. Puede ser malo, la mayoría de las veces, doloroso, sufrimiento, que te rompe los esquemas. Que lo que hasta hacías hasta ese momento ahora ya no te sirve, no te llena, no te. No, no, es que a veces no sabes ni qué puñetas ha pasado pero tú ya no piensas ni sientes como antes, eres diferente. Eso es una muerte. Puede ser porque se ha muerto a alguien, de verdad, sí, una persona querida, o has perdido una amistad, una pareja, has tenido una enfermedad muy fuerte que te ha dejado ahí descolocado un tiempo, es igual, cualquier cosa, a veces es un accidente, te han echado del trabajo. A mí el primero de estas bofetadas que me dio la vida fue eso, me despidieron improcedentemente y tenía solo 21 años, yo, o 22. Yo no, no sabía qué pasaba, iba así por la vida. Y como esto, pues van pasando cosas. De esto se ocupa Scorpio. De, Detectar dentro de ti, porque recordad, Scorpio está aquí, ¿eh? dentro Pues dentro de ti hay una parte que va buscando, va escaneando constantemente En qué te estás apegando, en qué te estás atando emocionalmente ¿Vale? Y eso puede ser una persona, varias, puede ser una situación, puede ser el dinero, el materialismo vale ¿Por qué no? El consumismo, da igual Cada uno de nosotros tiene una cierta tendencia a apegarse a algo y Scorpio es el que de cuando en cuando provoca una crisis que lo rompe. Y realmente es eso, es una crisis y nos hace sufrir. Pero en realidad deberíamos estar contentos. Porque en realidad nos está rompiendo algo que no nos deja ser felices. El apego, por mucho que nos guste, apegarnos a algo, siempre conlleva sufrimiento. Siempre. Solo tenéis que pensar en... La vida es un cambio constante, eso ya lo habéis vivido, seguro. Cuántas veces pasan cosas que no te esperas y que dan un giro bastante importante a tu vida en forma de personas, en forma de situaciones, la vida es así y va a seguir siendo así porque es lo que precisamente está organizado, venimos a esta tierra a aprender si ya lo sé todo, me siento y no quiero cambiar nada, no vamos a aprender nada si es así lo que te ocurre, ya os aviso, vendrá escorpio y te vas a morir literalmente cuando tu alma, que eres tú de verdad, tu parte superior, se da cuenta de que esta parte de aquí inferior, la personalidad, ya no aprende, ni puede aprender porque ha decidido no aprender más, te mueres. Y no es broma, te mueres. ¿eh? Físicamente será un accidente, una enfermedad... Da igual, alguna cosa habrá, pero tú te vas. Tu personalidad, claro, se muere el cuerpo físico y luego tú sigues por ahí, ¿no? Vale, pues si queréis vivir aquí tiempo, de entrada... A abriros al cambio, a la flexibilidad. a Bueno, vamos a ver qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer hoy? Hoy para cambiar más. Y entonces decir, escorpio, ven para acá, majo. Seamos amigos, porque como enemigo no te quiero. Si conocéis a algún escorpio, sabréis que tienen fama de eso. ¿Hay algún escorpio aquí? Bueno, yo soy ascendente. Tú eres el ascendente. Ascende no, el ascendente. As ¿Tú? Sí. Uh, dejarle espacio <risa> Sí, y ascendente, ¿verdad? Ah, vale Uy, ya empieza joven, ¿eh? <risa> vale, sí Bueno, que conste Que Scorpio tiene mala fama Astrológicamente hablando, ¿eh? todo el mundo habla Uy, es que Scorpio es muy... Pero bueno, a ver es su trabajo, ¿vale? El, el que tiene el signo de escorpio fuerte, sobre todo si hay el sol, o cinco planetas, eso tiene, tiene telita, ¿eh? Vale. Luego me presentas a, a tu mujer para darle mi pésame. Ah, eso, Te doy mi pésame. Pero a la vez, a la vez te digo, aprovecha, porque de aquí te iluminas, seguro, ¿vale? El escorpio el tiene la energía del cambio, de la transformación profunda. Y evidentemente el que tiene el sol no, no se da cuenta, el que tiene planetas ahí, él no se da cuenta. Son los demás los que lo sufren. Pero también, si queréis decir si queréis descargaros un poco, podéis decir él también sufre. O sea que no te preocupes que a él también. Se lo toman todo muy a pecho. Son muy intensos emocionalmente. Precisamente. Porque el trabajo de Escorpio, los que tenéis cosas en Escorpio, lo tenéis que hacer en esta vida Los demás, en alguna lo tenemos que hacer, o sea, cuanto antes mejor, mejor ¿eh? Pero vienen a aprender a controlar las emociones El control de las emociones No la supresión, no la, el reprimir, no estoy hablando de eso Que mucha gente lo confunde Reprimir las emociones es aguantárselas No, no las tengo, no las quiero, yo no dejo que salgan No, es controlarlas de manera que puedan salir en el momento que toca de una manera tonta, pero fácil de entender. Cuando estáis aquí meditando y tenéis pipí, ¿verdad que lo tenéis que controlar? Queda muy mal. Bueno. Exacto. En ese momento meditando me refiero, claro. ¿eh? Ahora no os preocupéis, si tenéis que ir vais. Pero en el momento de la meditación tienes que controlarlo. Y puedes, estás controlando tu cuerpo físico. Ahora bien, si tú te lo reprimes Y te lo aguantas todo el día bueno, pues Vas a tener un problema Entonces la diferencia sería eso Control no es ni supresión ni represión Control Tenemos que hacer que el que mande sea el alma realmente Pero como mínimo, mientras no lo conseguimos Que sea nuestra mente La que controla las emociones Y las dosifica Es que no te soporto, ¿vale? Pero me controlo y te trato amablemente Y luego cuando pueda ya te iré soltando las verdades Pero de manera que sea más suave por ejemplo. ¿vale? Bueno, pues Scorpio tiene que hacer eso. Y ha acumulado, como la mayoría, una gran cantidad, el síndrome de Diógenes, de emociones fuertes. Y las tiene que ir sacando y liberando en esa vida. Por eso sufren tanto. Pero claro, ¿quién de nosotros es capaz de pasarlo muy mal y sonreír a la vida? No es nada fácil. Con lo cual, el que tiene un escorpio al lado siempre tiene alguien que le puede morder sin darse cuenta. Porque sale la energía de escorpio. Vale. A menos que estéis en el camino de crecimiento personal y entonces podéis sacar todo lo positivo de escorpio. Que es mucho. Si no estuviera escorpio en nosotros, no podríamos evolucionar realmente. Porque llegaríamos a Libra y en Libra nos quedaríamos parados. Como no quiero ir ni a la derecha ni a la izquierda, ¿para dónde voy? Pues me quedo quieto. Pues, todo me da miedo, no estoy inseguro de qué voy a hacer, en Libra hay el problema de la quietud, del exceso de quietud, y en cambio Scorpio te va pinchando, te sientas y resulta que hay una chincheta ahí, y por te tienes que levantar, te tienes que mover. Y la energía superior de Scorpio, la mejor de todas, es la que se define con la frase esotérica, todos los signos tienen una frase espiritual, la he ido explicando en cada uno de los signos. Para los que no las hay, no, la, no hayáis podido venir o enteraros antes, en YouTube tengo todas las meditaciones, desde Aries hasta la de Scorpio, que la subiré en un, en un día o dos también para que esté allí, y irán siendo todas. Bueno, la de Escorpio es, guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Casi no se lee, por eso mejor que lo diga. Guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Entonces, esto parece más bien sacado de un manual de cara de, de, de, ¿cómo se llama eso? de, de karate, ¿no? A ver, es espiritual. Es una frase que hay que entender desde el punto de vista del alma. Entonces, guerrero no significa luchar contra la gente. Guerrero es el que lucha consigo mismo y se vence. Evidentemente, tiene que haber dos contendientes. Uno que lucha y el otro que lucha contra ese. Entonces, es el alma y la personalidad son las que luchan dentro de ti hay una lucha que lleva milenios ejerciéndose cada vez que sale el signo de escorpio entonces es cuando hay un y quién gana siempre el alma durante el tiempo es la personalidad la que gana antes de llegar a libra ¿vale? va ganando siempre la personalidad y nos volvemos para atrás dejamos el camino espiritual para otro día pero en escorpio se te pone en, en solfa todo lo que es la gran batalla que comporta el camino, per, el camino espiritual. Que no me gusta la palabra porque siempre hay confusión entre espiritual y religioso. Y que quede claro que no tiene nada que ver la religión con la espiritualidad. Bueno, nada que ver tampoco. Tiene que ver, pero que la religión sería uno de los caminos espirituales que hay. Para según quién, va bien. Para otros, ni de lejos. Eso cada uno tiene su camino. Bueno, pues eso, guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Con lo cual se te está diciendo, no tengas miedo a la lucha, vas a ganar. Pero va a ganar el que de verdad vale la pena. Tú, tu verdadero yo, no la personalidad. Pero tienes que meterte en la batalla al estilo de lo que se llama el arte de la guerra, eso que hablan tanto de los japoneses o chinos, es un ese, bueno, sí. chino, ¿no? Vale. O un samurái que sería japonés, da igual. Eso es el darte cuenta de que esta batalla que puedes ganar vale la pena ¿vale? luchar, de verdad. Porque lo que vas a ganar va a ser, bueno, sería lo que llamamos la iluminación. Va a ser darte cuenta de que ya no hay más lucha. El que ha pasado por Scorpio, que sería la segunda iniciación para los que conocéis sobre las iniciaciones, y ha controlado sus emociones... A partir de entonces, como ya es algo que te queda fijo en las siguientes encarnaciones, en esa ya y en las siguientes, tienes paz. Paz de verdad, lo que anhela Libra, ¿vale? la tienes después de que controlas tus emociones. Ya no sufres, no tienes por qué sufrir. El sufrimiento no es que todo va bien, eh, que, que hay algo que va mal, es que tú te resistes y tienes unos problemas internos. Eso es lo que te hace sufrir. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, ya no hay sufrimiento. O sea, que creo que vale la pena. Si alguno de vosotros ha sufrido, que creo que sí, bueno, me imagino, pues sabéis que con Scorpio podéis superar esa etapa. Que conste que no digo que sea fácil, ¿eh? <risa> Nada fácil, ya os lo podéis imaginar. Pero sabiendo que tienes tu ayudante Scorpio dentro, podéis ir meditando en Scorpio, no solo una vez al mes, una vez al año. No, puedes hacerlo cuando te dé la gana, como si quieres hacerlo cada día. De hecho, yo recomiendo ir haciendo según las necesidades tuyas, sea de laborales, de relación o lo que sea, ir probando con los diferentes signos que ves que tienen que ver con esa energía que estás viviendo para irlos equilibrando en ti y cada vez te saldrá mejor. No sé si os he convencido de coger del brazo a Escorpio. Claro, es que te lo pintan tan mal... Como un escorpión que encima pica y se pica a sí mismo. Claro, se destruye a sí mismo, lógico, pero mmm, tiene su parte positiva, que es esa otra. Que conste que el simbolismo, eso os ayudará a entenderlo, cada signo tiene varios símbolos. Entonces, el, signo, el símbolo que representa escorpio hace mucho tiempo era la serpiente. ¿Verdad que la tenemos muy mal asociada? Después pasó al escorpión, ¿vale? Después del escorpión llega el ave fénix, el águila, algunos dicen, bueno ave fénix, que es el renacimiento, pero para renacer primero tienes que morir, o sea, que es lo que he empezado diciendo, Escorpio tiene que ver con la muerte, tienes que aceptar la muerte y para eso debes perder el miedo a ella, darte cuenta de que no representa nada, que es simplemente un cambio más. Eso lo puedes, hablar, lo puedes pensar como muerte mmm, del día, de pequeñas cosas, que es lo que os he dicho, o incluso la muerte de esta vida. La muerte en esta vida es el nacimiento en la otra. No hay ninguna diferencia. Solo que tenemos un tabú y nos da mucho miedo morirse y no sé qué. No hace falta buscar la muerte, ¿eh? tampoco estoy hablando de eso. Pero sí que es una, una parte más de la vida, de la vida que no termina, simplemente. Pero como mínimo aceptéis eh, la, las muertes pequeñas, que son esos cambios que van viniendo en la vida. Dejad de resistiros. Si hay algo que queréis hacer, probad de hacerlo. O sea, no digo que, oh, no, que no, no me muevo para que no pierda algo. No, no, no, tú muévete, pruébalo. Simplemente con la energía del guerrero. Esto es lo que a mí al menos me costó más, que es cada cosa que hago, y eso sí que ahora lo tengo bastante bien aprendido, es pongo todo mi corazón en ello. Es como, me va la vida en ello Es como si me fuera la vida Yo es, soy pasional que Scorpio es pasional Pues soy pasional en lo que hago Y a la vez, me da igual Es un poco aparentemente contradicción Pero se refiere a pasional en la acción En lo que tienes que hacer, lo que has decidido hacer Sea lo que sea Pero con desapego En el sentido, si no sale, bueno, haré otra cosa Básicamente, sí, sí, yo quiero esto, voy a hacerlo con todas mis fuerzas, pero no hay manera porque la razón que sea, ah, oh, vale, por aquí no, pues voy para otro sitio. Y me pongo otra vez con pasión en eso. Es poner la pasión, toda la pasión que tenéis, en lo que hagáis, sea lo que sea, a nivel de trabajo, sea barrendero o sea ingeniero astronáutico, da igual, pon la pasión en lo que estás haciendo. Y si eso no te gusta, pon pasión en cambiar, en buscar otra cosa que te guste. Y si algo se ve que no puedes, pues no te apegues, déjalo, simplemente déjalo, deja fluir, también hoy habéis oído esta palabra, fluir. Y entonces estás abriendo la puerta al Sagitario y si hablaremos el próximo día, veréis que anda que no nos lo pasamos bien, yo tengo la ascendente en Sagitario. Y desde que lo estoy trabajando, ¡guau! me lo paso pipa, ya lo aseguro. También he pasado por el escorpio, ¿eh? que conste. <risa> Bueno, a ver, me parece que, sí, esto es lo importante, la frase espiritual, para que os la vayáis mentalizando, cuando estéis un poco chuchurrío, ay, qué cansado, que no sé qué, guerrero soy y salgo triunfante de la batalla, o, o de la batalla salgo triunfante, el, nombre, el orden no importa, pensadlo, si no hay nadie, decirlo. Uh, hay una película que os recomiendo que no es literal pero ayuda el guerrero pacífico es una película que os recomiendo que veáis donde habla un poquitín de esto pero desde ese punto de vista bueno, pues ya no quiero explicar más pero, pero mmm, tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis preguntar, aprovechad venga, que es gratis dos por una, dos preguntas por una ¿No? bueno pues uh, si no tenéis ninguna pregunta, vamos a hacer la meditación. Los que es, hay alguien de aquí, si hay alguien que no lo ha hecho nunca, que lo único que le digo es que tú relájate y escucha lo que voy diciendo e intenta seguir mis instrucciones porque es una meditación dirigida, no es medita. Y yo me callo y pongo música Sino que os voy explicando Ahora cierra los ojos Imagínate esto Imagínate lo otro De manera que te ayudo A bajar a la relajación Al menos un poco Y luego te voy diciendo Imagínate esto Lo otro Para que se muevan las energías A través de la imaginación De la visualización imaginada Por lo tanto Lo puede hacer cualquier persona Tenga la edad que tenga ¿Vale? Y aunque no sepa meditar Los que sepáis meditar Pues entraréis más profundamente En la relajación En la meditación Y será más fácil Pero nada más Pondré una música de fondo para ayudar a que os relajéis ¿Cómo se oye por ahí? ¿Se oye algo al menos? ¿Se oye bien? No demasiado fuerte ni demasiado flojo, ¿no? Para vosotros lo digo vale. Pues ahora sí que yo me siento, porque si me quedo de pie, me caigo al relajarme. Bien, pues en primer lugar busca una postura cómoda en la que te sientas a gusto. Uh, si alguien tiene frío, como veo que alguien se... hay más, man... más, man... más mantas, ¿eh? Para que os las pongáis. Vale. vale, toma una respiración profunda... Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número 3 tres, tres veces. Tres, tres. Tres. Toma otra respiración profunda y lenta. Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número dos. Tres veces. Dos. Dos. Dos. Toma otra respiración profunda y lenta. Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número uno tres veces. Uno. Uno, uno. Ya te encuentras ahora en un primer estado de relajación. Para ayudarte a entrar en un estado de relajación todavía más profundo, voy a contar lentamente del 10 al 1.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 6 5 4 3 Dos. Uno. Y ya te encuentras ahora en un estado de relajación más profundo. Para ayudarte a relajar todavía más, profundamente voy a contar lentamente del 3 al 1 y en la cuenta del 1 tú te proyectarás mentalmente a tu lugar ideal de descanso entonces dejaré de hablar por unos momentos para que te relajes mejor imaginándote que te encuentras en tu lugar ideal de descanso 3... Dos, uno. Proyectate mentalmente a tu lugar ideal de descanso, hasta que encuentres mi, hasta que escuches mi voz de nuevo. Relájate bien. Toma ahora una respiración profunda y lenta. Y al exhalar entrarás en un estado de relajación todavía más profundo. Concéntrate ahora en tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo físico. Notas el peso de tu cuerpo en la silla, tus pies apoyados en el suelo. Puedes sentir la respiración cómo va entrando y saliendo el aire por tu nariz. Te das cuenta de que tienes un cuerpo físico. Claramente, pero si piensas en ello, te das cuenta también de que tu cuerpo va cambiando constantemente. A veces engorda, a veces adelgaza, a veces está sano, a veces enfermo. Ha ido creciendo en la juventud. Tu cuerpo cambia constantemente. Pero si piensas en ti, ...en quién eres tú... ...fíjate que tú... ...siempre eres el mismo... ...tu sensación... ...tu conciencia... ...siempre es la misma... ...cambie como cambie tu cuerpo... ...tú eres tú... ...porque tú... ...no eres... ...el cuerpo... ...tú... ...tienes un cuerpo... ...pero no eres el cuerpo... ...tú eres... ...algo más... Tú eres el observador, el alma. Concéntrate ahora en tus emociones. Fíjate cómo puedes tener en este momento cualquier emoción. Puedes estar triste, alegre, sereno, movido. Da igual, tus emociones varían también constantemente, incluso más que tu cuerpo físico. Ayer podías estar triste y hoy alegre o al revés y anteayer y de hecho durante el mismo día hay muchas emociones que te van pasando por dentro, pero tú sigues siendo la misma conciencia, tú no cambias porque cambien las emociones. Ahora puedes tener bastante claro que tienes emociones, pero no eres las emociones. ...tú eres algo más... ...eres quien observa las emociones... ...el observador... ...el alma... ...fíjate ahora en tus pensamientos... ...concéntrate en tus pensamientos... ...te das cuenta que todavía se mueven más rápido... ...que las emociones incluso... ...piensas una cosa, piensas otra... ...estás oyendo mi voz... ...haciendo caso de lo que te digo... ...y oyes a la vez en tu mente... ...qué puñetas de avión que me está molestando... ...y estás pensando quizás en la comida de después... ...o en el viaje que tendrás que hacer... ...tus pensamientos corren a la velocidad del rayo... ...y tienes constantemente cambios en tus pensamientos... ...pero en cambio tú... ...como conciencia... ...sigues siendo el mismo... Porque tú tienes pensamientos, pero no eres los pensamientos. Tú eres algo más, el observador, la conciencia, el alma. Imagínate que por encima de tu cabeza hay una bola de luz brillante, como un sol blanco, muy brillante. Es la representación simbólica de tu alma, del observador. Imagínate ahora que subes tu conciencia hasta arriba, hasta dentro de esta esfera de luz. Entras dentro de la esfera de luz, te identificas con la luz. Ahora solo queda a tu alrededor luz blanca. Todo es luz blanca. Sientes esa energía, esa luz, ese amor, esa paz, esa serenidad. Siéntela unos instantes. Y ahora, desde este lugar tan elevado de nuestra conciencia, desde la conciencia del observador, miras hacia abajo, hacia tu personalidad. Te imaginas sentado en la silla, meditando. Y ahora vamos a activar el depósito de energía escorpiniana, la energía del guerrero en ti, el que es capaz de luchar contra lo que haga falta para conseguir su objetivo. Imagínate que te encuentras flotando en medio de la oscuridad. No ves nada, todo está oscuro. Delante de ti... Hay una puerta luminosa que te invita a entrar en ella. Pero antes tienes que pasar por una pasarela muy estrecha que puedes intuir delante de ti. Con la oscuridad que tienes a tu alrededor te cuesta verla, pero la notas bajo tus pies y sabes que está delante de ti y te da la sensación de que es una pasarela muy estrecha y que puedes caer si cometes un error y eso te mantiene paralizado. Te encuentras con ganas de ir hacia la luz, pero con miedo de avanzar. Sientes ese miedo. Tienes miedo a lo que pueda pasar. Tienes miedo al cambio. Cualquier cambio representa un peligro. Eso lo notas, lo sientes. Párate un momento a reflexionar sobre tu vida y te darás cuenta de que no han parado de haber cambios en tu vida. A veces muy rápidos, a veces más lentos pero siempre han habido cambios de una clase u otra y siempre lo has pasado mal por lo mismo, por miedo a los cambios porque no sabes hacia dónde irá tu vida cuando hay un cambio pero si repasas tu vida te darás cuenta de que detrás de esos cambios, después, han venido otras novedades, en las cuales puedes ver que en general has salido ganando, directa o indirectamente. No has podido evitar los cambios y el resultado ha sido positivo, pero mientras te resistes hay sufrimiento. Eso ahora lo sabes mentalmente. Solo falta que te atrevas a dar ese salto al vacío que significa aceptar que todo lo que te trae tu alma, todo lo que te encuentras en la vida, es para tu crecimiento, para tu bien, aunque no lo parezca de momento. Para eso necesitas valentía, ser capaz de... Ahora ya sabes que lo tienes dentro de ti, esa capacidad está. Ser valiente no es no tener miedo, ser valiente es seguir adelante a pesar del miedo. ¿Tienes miedo? Es normal, no pasa nada, no te sientas mal. Simplemente aparca a un lado ese miedo porque ya tienes experiencia de que lo que va a venir tarde o temprano será mucho mejor que lo que tienes ahora. Atrévete a dar ese paso. Empieza a caminar por esa estrecha pasarela que tienes delante ...y que te lleva al portal de luz... ...da un paso... ...y te das cuenta de que estás mucho más equilibrado... ...de lo que esperabas... ...no, ta no te tambaleas... ...estás firme... ...paso a paso... ...lentamente... ...vas siguiendo... ...esta pasarela... ...y cuando te acercas ya... ...a la puerta... La luz que emana de la puerta te permite ver el suelo. Míralo y verás que esta pasarela es una pintada sobre un suelo sólido, donde no hay ni abismo ni lugar donde caer. Nunca hubieras caído. Puedes poner los pies donde quieras, que estás sostenido por tu alma suelo sólido entra en la luz atraviesa ese portal y disfruta unos instantes de la paz y serenidad que te aporta dejarte llevar por el alma Fíjate cómo esta sensación de paz viene acompañada de una sensación de fuerza, una fuerza interior invencible. No tienes ya miedo a nada, porque tú decides tu destino y puedes apoyarte en el sólido terreno de tu alma.